¿Qué tal muchachos? El día de hoy vamos con el segmento de Pregúntale al Desarrollador donde vamos a ver algunas preguntas interesantes y respuestas también muy interesantes de parte de los desarrolladores de Marvel Snap. Y antes de arrancar con el video muchachos, darle el agradecimiento respectivo a Marvel Snap son quienes son los que se encargan de hacer esta chambita de poder filtrar todas estas preguntas que le hacen la gente en el Discord oficial de Marvel Snap a los desarrolladores y poder ver qué es lo que piensan los desarrolladores con ciertos aspectos de desarrollo del juego ¿no? y de esta manera saber cómo va el futuro también del juego en sí, así que pasemos rápidamente a comenzar a revisar estas preguntas esta pregunta de aquí tiene que ver justamente con el balance OTA que habían hecho el jueves pasado, acá le preguntan lo siguiente ¿por qué cambiar Red Skull cuando sabes que Yuri es el infractor? o sea que Yuri justamente es la carta fuerte, ¿por qué no convertir a Yuri en una carta de poder negativo como menos 2, como marcador de posición hasta el próximo parche Claro, esta pregunta es válida porque le están diciendo al desarrollador O sea, ¿por qué le bajas el poder a Red Skull En vez de poder bajarle justamente El poder a Shuri Que es la carta que generalmente es la que está causando El problema en este arquetipo de Shuri Y el desarrollador responde eh, específicamente reducir su poder no importaría mucho pero abre formas extrañas en las que podría ser más fuerte como eludir la prioridad con más frecuencia y es verdad eludir la prioridad en Shuri es muy importante también para evitar que justamente un shang pueda molestarla y lo otro es, también dice o oh, combinarse con Mr. Negative, es verdad también si es que tú le bajas a una carta su poder y automáticamente la está haciendo muy atractiva para que pueda ser utilizada con Mr. Negative y eso lo saben muy bien justamente los desarrolladores, ese es el problema que está creando Mr. Negative justamente en general, ¿no? En el tema de desarrollo. Es un gran conflicto porque tú quieres bajar cualquier carta de poder y sabes que automáticamente mientras ese poder se va acercando a cero, pues Mr. Negative va abriendo sus ojitos y se va frotando las manos porque esa carta puede ser muy buena para ese tipo de mazo. Luego dice, no vale la pena el tiempo de averiguar lo peligroso que podría ser. ¿Qué dice? No vale la pena el tiempo de averiguar lo peligroso que podría ser. Es una pregunta justa si deberíamos haber hecho un DIN garantizado. A ver, como un costo de 5, dice, ¿no? Durante las próximas dos semanas claro acá lo que están diciendo también lo que dice Glenn acá es que de repente el otro alternativo dice podido haber sido subirle el coste de Yuri de, de 4 a 5, decidimos no hacerlo porque no queremos tirar de las cartas de un lado a otro en tan poco tiempo, tal vez en este caso esa fue la decisión equivocada dado el tiempo que ha sido fuerte pero desconfiamos de sentar ese precedente Ya, ok, lo que está queriendo decir Glenn acá es que no consideraban una buena idea justamente subir la carta de coste 4 o coste 5 Yuri porque de repente le iban a volver a inútil de un momento a otro y seguramente se iba a despertar pues mucha eh, Insatisfacción por parte de la comunidad No querían de repente hacer algo tan extremo Y parece que el parche O el balance de Shuri parece que no va por ese lado Según lo que está respondiendo aquí Ellos Dicen de que no quieren tirar una carta de un lado a otro en tan poco tiempo, pero no se sé, me está haciendo pensar que de repente el nerf, un posible nerfeo de Shuri no va a ser subirle su coste de 4 a 5 según lo que estoy entendiendo aquí. Siguiente pregunta, no entiendo por qué Black Ball aún no ha sido mejorado, estoy bastante seguro de que es una de las cartas menos usadas en el juego. Desarrollador responde está subestimado pero no particularmente cerca del fondo, sin embargo el descarte dirigido es un efecto en el que nos equivocamos por el lado de la precaución, porque es muy frustrante jugar contra él con mucha frecuencia dice, o sea quiere decir que el tema de la habilidad de descartar una carta de coste más bajo lo han hecho de manera intencional para que no se vuelva una carta muy fuerte, incluso recuerden que yo hice un video donde justamente daba algunas sugerencias de bosteos de cartas y entre ellas justamente sugerí el bosteo de Black Ball porque creo que es una carta que podría tener mucha más relevancia de lo que tiene ahorita que prácticamente su relevancia es nula No he visto casi a Black Bolt nada O sea, no sé si de cada mil juegos ves una, un mazo que está utilizando un Black Bolt o algo así Pero de todas formas esperemos que por ahí de repente No hagan algo más adelante Aunque según lo que está hablando aquel desarrollador No tienen en mente hacerle nada a Black Bolt Siguiente pregunta, ¿consideraron a Shang-Chi al momento de bostear a Sentry a 10 de poder? Nunca me preocupó que Sentry fuera destruido hasta el cambio, dice. Claro, es que Sentry antes tenía 8 de poder, ahora tiene 10 de poder y se devuelve sujeto justamente a que un Shang-Chi lo puede eliminar. Y lo que dice el desarrollador es, consideramos interacciones de cartas como las que has escrito, creemos que Centry es más fuerte en la red con su cambio, dicen, ¿no? O sea, en la red significa que justamente en el metajuego probablemente. Aunque no es estrictamente superior, si nos equivocamos consideraremos otro cambio más adelante. Mira, ve, lo que están hablando acá es que si en caso ven que eh, Sentry no sigue siendo bien usado porque está muy expuesto a Shang-Chi, en este caso lo que van a hacer es... Pues hacer otro cambio de repente a Sentry Puede ser que por ahí tal vez toquen un poco la habilidad O puede ser que le bajen nuevamente el poder a 8 De repente para no hacerlo vulnerable a Shang-Chi Pues eso será cuestión solamente De ver qué es lo que hace el equipo de desarrollo Pero es una respuesta digamos que me agrada bastante El hecho de ver que pueden hacer un cambio Si es que en caso se, se hayan equivocado Al bostearlo a Sentry de esa manera Siguiente pregunta ¿Cómo te sientes acerca del efecto de Shang-Chi en el metajuego Y el equilibrio de cartas? Mira qué buena esa pregunta porque sí me interesa mucho esto Desarrollador responde Shang-Chi es increíblemente importante fluyente pero su impacto también es importante para crear un conjunto diverso de estrategias simplemente a través de la amenaza de su existencia como pilar principal de las válvulas de liberación de nuestros juegos que también está ampliamente disponible para todos los jugadores no cambiaremos a Shang-Chi a menos que tengamos un alto nivel de confianza en que es para mejor esto es muy interesante porque ellos están diciendo lo siguiente ¿no? que Shang-Chi la verdad es una carta que sí influye bastante pero es como también una válvula de liberación para poder lograr también que se establezca como una una Suerte de equilibrio dentro del metajuego y así tampoco se estén utilizando muchos mazos con cartas demasiado fuertes y también se pueda aplicar este uso para mazos, digamos, con cartas con poder más pequeño, como en el caso de los mazos de cera. Ponte, no que son mazos que generalmente no están jugándose cartas muy altas de poder y hace que un Shang-Chi no pueda hacer nada ahí, justamente por el temor de ver, eh, justamente enfrentarse con mazos de Shang-Chi o tener que estar lidiando con, con mazos que tienen Shang-Chi. Eh, los jugadores también piensan, justamente, en esto: no hagamos mazos donde se jueguen cartas. Con con menor poder para que esta carta no nos moleste. Y eso es lo que está creando Shang-Chi justamente con la habilidad que tiene. A pesar que es una carta de 4 de coste con 3 de poder. Está haciendo que todas estas cosas se puedan dar. O todo este equilibrio se pueda crear por esta presencia tan fuerte. Que tiene de eliminar estas cartas de 9 a más de poder. dentro de la misma ubicación. Y aquí esta pregunta muchachos es media complejita. Porque habla justamente de líneas de tiempo. Y sobre la habilidad también del oso del Snowguard. El Snowguard dice el Snowguard oso. Forma las ubicaciones de activación que están configuradas para activarse en ciertos turnos como Jala o Atilan. Claro, lo que, lo que te dice que es que Jala, por ejemplo, es que al final del turno 4 o luego de que el turno 4 ha terminado, si tú vas ganando en poder, pues destruye la ubicación de las cartas del oponente que ha perdido en su ubicación. Lo que sucede en la Atila también. Atilan también dice que luego de terminar el turno 3, pues simplemente... Eh, pues te... Pone todas las cartas en tu mazo y te saca tres cartas nuevas. Y acá lo que dice Glenn es lo siguiente, o el desarrollador en este caso. El oso no puede afectar estas ubicaciones, ya que está condicionadas tanto por un turno como por una ventana de tiempo. Ojo que esto de la ventana de tiempo es muy interesante. No puedes robar dos cartas adicionales de Asgar, porque cuando el oso revela. Nunca es el final del turno Incluso si es el turno 4 Acá hay dos cosas importantes Acá hay una línea temporal La cual está dividida en dos partes La línea temporal que está dentro, dentro del mismo turno ¿no? Donde se está jugando la carta Y hay una línea temporal que se divide Cuando el turno ya termina ¿no? Cuando el turno termina hay un efecto Que ocasionan estas ubicaciones Que es donde el oso ahí no tiene nada que ver Y luego de esto hay la siguiente parte Que es el siguiente turno cuando inicia el turno 5 Entonces ¿qué quiere decir Que hay un intermedio entre el, el tiempo del turno 4 Y el tiempo del turno 5 El intermedio vendría a ser cuando termine ese turno ¿Verdad? Hay algo que pasa ahí y eso no está sujeto, digamos, la habilidad que tiene el oso de, del Snogar en este caso. Y acá muchachos, esta pregunta también tiene que ver con las líneas temporales justamente y con la parte del uso de Snogar en el modo águila. Acá vamos, acá dice, jugar al águila en el turno 5 deshabilitará las ubicaciones en curso al final del juego. Por ejemplo, si juegas águila en el turno 5 y Negative Zone ya no debilita las cartas allí. ¿Qué cosa es Negative Zone? Es justamente la zona que tiene menos 3 de poder a las cartas, ¿verdad? Dice, persistirá este cambio hasta el final del juego O sea, lo que te dice es Yo juego el águila en turno 5 en Negative Zone Aparte tengo otras cartas que están ahí mismo Para turno 6, todas estas cartas Estarán digamos con su poder normal porque eh, la negative zone no está funcionando, quiere decir que así cuando termine el juego se mantendrán con ese poder o no, y acá justamente Glenn dice no, la ubicación volverá a estar activa durante el cálculo al final del juego, esto qué quiere decir, tú en turno 5 lanzas el águila, en turno 6 eh, deshabilitaste esa zona por ejemplo ¿no? pero cuando termine el turno 6 que es el turno final generalmente pues va a haber un cálculo ahí ¿no? Hay, otra, hay otro tiempo ahí que se da donde ya no tiene que ver justamente el poder del águila con la deshabilitada de la zona, quiere decir que la zona vuelve la, a la normalidad en el cálculo final justamente de la partida, luego del turno 6 hay un cálculo justamente de cosas y ahí es donde sucede de que justamente esta zona regresa a la normalidad y pues simplemente vuelve a tirarle más 3 a todo, eso es para que lo tengan en cuenta todos los que están utilizando o todos los que que quieran tener justamente esta cartita de Snowguard. ahora muchachos tenemos una pregunta muy interesante también sobre el ámbito competitivo del juego y lo cual dice es necesario el mmr en este juego y aquí el desarrollador responde estás emparejado en base a tu mmr dentro de las bandas determinadas por tu rango y nivel de colección tu MMR está destinado a reflejar tu habilidad en el juego, que incluye la eficacia con la que ganas cubos. A medida que continúes jugando, jugarás muchos más juegos cerrados porque tu MMR se ha vuelto lo suficientemente preciso como para que la mayoría de tus oponentes sean tan buenos como tú. Mira qué buena pregunta y qué buena respuesta. A medida que mejoras, los oponentes contra los que te emparejas también serán mejores, por lo que tu escala será igualmente desafiante incluso a medida que mejoras. Acá lo que te está diciendo es que no significa que porque tengas más juegos no significa que también seas bueno, sino que si tienes más juegos, digamos que dos jugadores tienen cada uno mil partidas, pero hay uno de ellos que tuvo más ganancia de cubos en, esa, en esas mil partidas que el otro, de repente el otro salió con negativo incluso en cubos y el otro salió con positivo, este man que está en positivo es el que va a avanzar más eh, en el término digamos de que se va a poder enfrentar con jugadores también tan competitivos como él, que han estado sacando también una buena cantidad de cubos en esas mil partidas que han hecho, entonces eso es lo que establece el MMR, como dice establece la habilidad del jugador y hace también que te encuentres con otros jugadores que sean habilidosos como tú y por esa razón es que las partidas cada vez van a ser más ajustadas Más cerradas Por eso es que hay gente que estaba diciendo Oye qué difícil está subir a rango 100 Porque justamente tú, como tu MMR es bastante alto Y tu eficacia digamos de obtener cubos por partida es muy buena Pues te van a comenzar a poner con gente como tú Que también está buscando digamos la misma eh, Digamos quieren también subir los rangos con todo Y están jugando muy competitivos Y pues te vas a chocar con partidas bastante cerradas y difíciles Así que acá digamos el MMR está, Que, que esté el MMR en el juego es algo muy bueno también Bien porque justamente está bien justificado y la respuesta del desarrollador acá está súper buena aquí también hay otra pregunta interesante que dice después de leer los nuevos cambios de las actualizaciones semanales el OTA, ¿no? que eso es lo que sabemos, tengo entendido que puede cambiar el costo o el poder de una tarjeta Puede cambiar el texto numérico simple en una tarjeta, por ejemplo, Sabu, disminuyendo el costo de las cartas en 1 y cambiándolo a 2, dice, ¿no? Como antes. Goose, bloqueando 5 o 6 cartas de costo, dice, ¿no? Que en este caso en vez de que sea hasta la carta que no puedan salir cartas de coste 4 hacia arriba, de repente puedes desbloquear una cantidad de cartas y ya, ¿no? o Adam Warlock que puede ser robar dos cartas en lugar de una y acá el desarrollador responde podemos cambiar cualquier variable numérica en la carta mira eso es muy interesante en los cambios OTA porque incluso eso también incluye también la habilidad de la carta también ¿no? que en su mayoría significa cualquier número hay un puñado de números impresos donde eso no es cierto porque es posible que no hayan sido codificados como variables pero acá lo que está muy claro es que justamente si dentro de la habilidad de la carta hay un número ahí de repente como en el caso de Sabu ¿no? o en el caso de Cera también por ejemplo que baja el coste en 1, ellos sí podrían cambiar lo que baja el coste a 2 de repente, no lo pueden hacer, pero sabemos nosotros que de repente estos cambios de OTA van a estar más sujetos al cambio numérico en el coste o en el poder, que cambiar justamente la parte de la habilidad que vendría a ser algo muy complicado, y de repente podría ser que una carta o bien se rompa o bien también se mate dentro del metajuego. Y aquí hay otra pregunta del ámbito competitivo y acá nos dicen, con la nueva cadencia de equilibrio OTA, ¿hay preocupaciones de que esto ejerza presión sobre las experiencias competitivas y esto muchachos es cierto también, digamos que si cada semana ellos van a estar haciendo cambios, bosteos o nerfeos o lo que sea, pues esto va a ejercer digamos que a partir de junio cuando se vuelve el modo conquista se haga bien bien bien difícil digamos establecer un metajuego ¿no? porque prácticamente tú estás comenzando a agarrar digamos forma con un mazo y de pronto te cambiaron de repente parte de las cartas de ese mazo y hace que ese mazo de pronto se vuelva pues inservible y tengas que estar buscando otro mazo con el que rankear y en esa y en esa búsqueda de repente tienes que estar probando mazos y vas a estar perdiendo bastante de repente y puede ser que así pues eh, te lleve a un punto donde te puedas estresar mucho más y aquí qué es lo que dice el desarrollador creemos que los metajuegos competitivos más interesantes siempre están cambiando ligeramente con menos listas de mazos y enfrentamientos resueltos y más oportunidades para experimentar este man obviamente tiene un punto de vista muy diferente no él te dice acá que los cambios son buenos no en este caso y es mucho más interesante todavía el hecho de que puedan haber más oportunidades de poder experimentar y que se cree una lista más diversa de mazos O sea, es fácil decirlo la verdad Pero para un jugador competitivo que está pues Tratando de, de armar un mazo Que le pueda servir, digamos, para poder subir ¿No? Y que generalmente por eso valen Los jugadores competitivos también De pronto le estás haciendo ese cambio cada semana Y hace de repente que este jugador pues se, Le toma un tiempo armar un mazo Pero tenga que estar haciendo ese trabajo a cada rato ¿No? Y de repente no sé qué tan bueno sea eso Será cuestión todavía de poder ver en práctica para ver qué tan interesantes se vuelven, digamos estos cambios eh, muy eh, digamos este seguidos no dentro del metajuego competitivo en todo caso del juego y esta pregunta también está bastante buena muchachos dice sé que todas las cartas no pueden ser perfectas dice las cartas como medusa punisher quicksilver son cruciales para que los nuevos jugadores entiendan el juego y las jugadas en la serie 1 y 2 pero después de llegar a algunas buenas cartas de la serie 3 estas cartas se vuelven inútiles u olvidadas tienen grandes variantes y son personajes queridos, entonces ¿hay algún plan para hacer que este tipo de cartas sean más viables en el futuro? Y acá lo que dice el desarrollador, queremos que cada carta tenga un propósito en el juego, sin embargo eso no significa que el propósito de cada carta incluirá ser viable en el juego competitivo. O sea yo creo que debería tratar de apuntar a eso más bien el juego y no tratar de hacer que algunas cartas solamente sean eh, muy casuales y hacer que otras cartas sí sean competitivas más bien todo debería apuntar a que todas las cartas puedan tener un lugar en el competitivo o al menos un intento dentro del competitivo como yo les decía dentro de los bosteos que hemos hecho en el video en un video justamente que hice antes eh, había muchas cartas que pueden ser bosteadas de una manera digamos equilibrada sin romper la carta y hacer de que incluso se puedan utilizar en ciertos mazos este, en ciertos mazos, verdad, en ciertos arquetipos y, e inclusive estas cartas de acá que pasan por serie 1 y serie 2 y luego de eso se olvidan ...pues para qué le hacen tantas, eh, tantos diseños o tanto arte... ...porque están gastando plata en realidad en contratar diseñadores... ...o están gastando horas de trabajo de sus empleados en todo caso... ...para poder, digamos, hacer tantos diseños de estas cartas... ...para que al final no, no se quieran comprar porque pues obviamente tienes pues viejo esas cartas no se usan, no simplemente están ahí como cartas para caso, eh, más que todo de una forma casual de serie 1 y serie 2 y no se están utilizando de manera más seria, entonces eso lo que, vas, lo que van a hacer ellos a la larga es dejar todos esos diseños van a estar por gusto ahí, todo esto, todas estas variables o variantes perdón de cartas van a estar por gusto, eh, la gente no las va a querer adquirir y eso para ellos es un mal negocio no ellos deberían tratar de enfocarse justamente en hacer estas cartas relevantes también espero que reflexiones sobre sus respuestas desarrollador porque esto ya estamos hablando de un tema de negocios que podría hacer que el juego obtenga más, va más ganancias perdón en base solamente a querer hacer en querer trabajar en algunas cartas para hacerlas relevantes eh, luego de la serie 3 muchachos esta pregunta que voy a leer a continuación la verdad está muy pero muy bonita acá dice en varias ocasiones ha justificado cartas como leech citando el deseo de evitar grandes giros finales al diseñar cada ronda proporcionó más energía que la anterior y las cartas de mayor costo tenían a menudo habilidades más poderosas. Tener el juego ganado en el turno 5 es y debería ser raro porque disminuiría la mecánica del chasquido o en este caso del snap. Entonces, por su propia naturaleza, su juego no se basa esencialmente en giros eh, de finales explosivos y aquí el desarrollador responde. Hay una gran diferencia entre que el turno 6 sea el turno más importante, en este caso divertido, y el turno 6 traiga el único turno importante, no divertido dice él, ¿no? ver lo que está haciendo tu oponente y deducir en qué lugares están luchando o tratando de engañarte para que luches, es una de las partes más divertidas de Snap, nos encantan los mazos que explotan en el turno 6, pero también queremos asegurarnos de que haya muchos mazos igualmente fuertes que no lo hagan, esa la verdad me ha encantado mucho esa respuesta porque es un enfoque filosófico sobre el juego y que no todo tenga que ser divertido en el turno final, sino que también haya mazos que puedan ir, digamos, evolucionando durante la partida Y que no necesiten un turno 6 Para ganar digamos una, una partida Sino de repente simplemente consolidarse nada más ¿no? Digamos que el turno 6 es para consolidar tus ubicaciones Y terminar ganando No necesariamente para que lo termines sorprendiendo al rival Y termines explotando en el turno 6 Y que no se lo esperaba y que termines ganando Y justamente Lich lo que hace es eso no Darle un poco de sazón a la cosa Dentro de lo que estoy entendiendo Y hacer que pues en turno final No le des la chance a tu oponente de repente De que pueda... Tirar todas esas cartas explosivas y terminar Ganando, es un ingrediente más Pero yo creo que de todas maneras tienen que revisar A Lich, porque qué pasa, Lich lo están Lanzando desde turno 4 Generalmente por ahí con rampeos Antes lo podían lanzar desde turno 3 y era un poco Ridículo también, verdad, porque te Desactivaba o te silenciaba muchas cartas que Luego de eso, pues sabías que ya no tenías forma de ganar Así que ese tipo de cositas sí las tienen Que balancear, pero entiendo bastante Bien, digamos, la parte del desempeño De Lich en el, en la En la misma partida como para, como un factor estratégico, así que esta pregunta y esta respuesta la verdad me encantan mucho y aquí muchachos esta pregunta está buenísima también, acá le dice no, ¿por qué los jugadores cuando mueven las cartas o los efectos que tienen las cartas generalmente están inclinados para que se muevan a la izquierda pero Bifros mueve las cartas a la derecha sospecho que tiene que ver con que los jugadores tienden a jugar más a la izquierda con las ubicaciones reveladas y acá Glenn dice, no, el desarrollador dice, eso es principalmente la revelación de las ubicaciones de la izquierda hace que sea más común jugar en ella por lo que tener cartas tardías que se preocupen porque las ubicaciones de la izquierda estén más abiertas introduce una tensión interesante. Por ejemplo, si Bifro se moviese hacia la izquierda movería menos cartas en total en promedio según los patrones del juego comunes. Claro, es que el orden de revelado de las ubicaciones que tienen es de izquierda a derecha y tiene totalmente sentido de que Bifro justamente mueva las cartas todas a la derecha porque la gente suele primero jugar eh, o se inclina a jugar justamente al lado más seguro que sería la ubicación que se ha revelado primero ¿verdad? en este caso la ubicación de la izquierda la ubicación del medio y finalmente la ubicación de la derecha así que tiene totalmente sentido eso y que es genial que ellos pues digamos vean este tipo de cosas y tengan el criterio para poder establecer este tipo de, de reglas dentro del mismo juego y bueno muchachos ya cerramos el día de hoy justamente con todas las preguntas al desarrollador habían algunas preguntas más pero la verdad es un Poquito más de lo mismo sobre la información que ya se había dado anteriormente o de cosas que ya se saben en realidad. Así que, bueno, de todas maneras, los dejo con las cosas más relevantes que he podido ver de todas estas preguntas eh, que he podido encontrar. Y la verdad, ha estado muy genial poder entender varias cosas o varios aspectos, por ejemplo, de la forma de pensar sobre algunos aspectos del juego que la verdad, pues no lo tenía bien en claro. Y espero que ustedes también hayan disfrutado toda esta información. Recuerda que estoy de lunes a viernes haciendo transmisiones en vivo en la plataforma morada. El enlace lo encuentran aquí en la descripción de este video. Ya saben. En cualquier duda o consulta que tengan Pues pueden ir y estar ahí Así que como ya sabes te espero allí Un abrazo para ti